amigos good morning vietnam bienvenidos a toxic King channel Sí, sí, a toxic King channel este es el nombre de este canal sé que iba a cambiarlo que tal y cual que porque lo estás cambiando ahora otra vez por vigésimo o cuarta vez no no lo estoy manteniendo lo estoy conservando y voy a hacer con él lo que me da la gana y no lo que digan terceros ¿Eh? y como estoy tan hasta el copete ya de algunos ¿m? Michael Teco, Getropi, no me esperaba de Getropi no me lo esperaba, pero bueno y al que venga después que vendrán más va dedicado a este vídeo como dijo Natalia en, en un de esto que lee, en un comentario de estos de Twitter que hace ella que leí hace poco, dijo algo así como Twitter, 1% de amor, 99% odio. Ese mensaje que a priori es tan sencillo y tan... como que no, como que no es una gran dilocuencia, ni tampoco la frase más mordaz ¿no? que se pueda escribir, guarda eh, una realidad como, como un templo. Y de realidades, gracias a las realidades, eh, ustedes sois más víctimas que verdugos. Que os reís mucho de Jiren, yo también me río de Jiren. Eh, tú, Michael, de, de Fanboy Killer también, claro, es sencillo. Con Fanboy Killer es sencillo. Con Leucocito también es sencillo. Con Natalia no tanto, ¿verdad? No tanto no tanto pero mira qué casualidad en el 12 de julio eh, tú estabas totalmente hablando conmigo tranquilamente de, de ella incluso decías aquello de sí aquí si a mí ella me la pela si hasta mi novia se río en su cara entonces cuál es el problema porque ahora de repente llegas eh, ayer, el 6 de agosto el de agosto a las 9 y 52 y dices, hey tío, lo siento pero tengo que dar blog pero te tengo que dar blog gracias, eh, o sea, bloquear tengo que bloquear gracias por tu apoyo, con mis diferentes problemas aquí en Twitter pero a la gente cercana a Natalia las quiero fuera eh, no me fío un pelo y quiero estar tranquilo muy bien tanto miedo te da Giren, Giren es cercano a Natalia, Point Station es cercano, bueno, cercano tampoco, ninguno de ellos es cercano a, a Natalia, pero vamos, ni siquiera yo, yo he tenido dos conversaciones con Natalia, y gracias a la primera, ¿eh? no me deis las gracias, no me deis las gracias, gracias a las primeras, gracias a la primera, más en concreto. Se os dejó en paz. A todos. No me deis las gracias. No me deis las gracias que el primero que nos quería hablar con ella... Era yo. ¿Mm? Y ella lo sabe. El primero no nos querer hablar con ella. Lo que pasa es que... Como uno sabe, ya es perro viejo. Entonces dice uno... Bueno, venga. se si aparte en el fondo... Eh, yo me decía a mí mismo, si aparte en el fondo a ti algo tiene esta chica sí es verdad que ha, ha ha sido traviesa, ha sido traviesa Natalia ha sido traviesa pero no por ello ha sido una persona como para que la funen ni como para que cierto personaje dedique eh, pingües eh, vídeos sobre ella llamándola tal, que si cual y cual, muy bien, pero todos ustedes, ¿eh? habéis estado hasta el último momento, y no me extrañaría que hasta ahora todavía, eh, si no hablando con ella, pendiente a ella, eso desde luego, <ríe> si no explíquenme de dónde salen tantas capturas, porque puedo entender que Mexican Gamer, pues le haya salido, eh, eh, para que le agregue para que le agregue a su twitter una cuenta de, de, de, de Natalia que por su, que creo que es falsa y que además ni siquiera tiene nada que ver Natalia pero bueno que estamos hablando de verdad estamos hablando de una muchacha joven mucho más joven que tú Michael por cierto eh, mucho mucho más joven que tú no entiendo cuánto miedo no lo entiendo de verdad, no lo entiendo y a lo que dices tú también, que esto me deja a mí ya vamos, o sea <ríe> os se engatusa como quiere quieres y hace títeres de vosotros, perfecto para que te lo apliques tú y el resto porque a mí desde luego no me han engatuzado no, yo he visto parte la verdadera Natalia, parte de la verdadera Natalia, y he de decir que tampoco yo, por lo menos, desde luego no voy a ser el que la insulte públicamente, porque no me da la gana, porque no soy así, y ya está, si ustedes queréis seguir enfadados con ello, como, como, bueno, eso ya es cosa vuestra, a lo que no podéis estar es tratando a un amigo que ha intentado todo lo posible incluso hasta ha hablado con ella para que no corriera la sangre al río porque os estaban funando digáis lo que digáis os estaban destrozando y así es como lo pagáis así es como lo pagáis algunos bloqueo de Michael ¿sabes por qué he bloqueado a Teco? porque... Porque las cosas luego se van a ir eh, por ahí difuminando, ¿no? Ya tengo lo, lo he bloqueado, no por lo que pasó ayer en el comentario, que eso fue ya la punta, que ya cuando, eh, cuando vuelves otra vez a ver cómo te defiende los que se, dicen que son amigos, y dices tú, hombre, muchas gracias por llamarme gente, ¿eh? ¿Cómo era? Bueno, ¿Cómo era? Eh, la frase literalmente. Y la tengo bueno hay bueno coma hay gente de todos los tipos en twitter esto es así y no se puede razonar con todo el mundo hablo desde la ignorancia no entiendo muy bien lo que ha pasado para afuera y los que vengan y los que vengan espero espero que más de uno se largue por su propia por su propia cuenta espero que más de uno se largue por su propia cuenta porque ya me estoy hartando yo ya me he hartado totalmente ya con lo de que tropi ya ya flipando ya con Get tropi ya flipando o sea que venga que a decirme si hablas con natalia pues hijo mío a ti sí que están engatuzados y han hecho contigo lo que han, le han dado la gana. A mí Natalia no me ha dicho que hiciera nada. Yo tampoco le he obligado a Natalia a hacer nada. Lo único que he hablado con ella, le he dicho, oye, ya a esta gente déjame la en paz. Y por eso se me va a criticar y se me va a llamar Judas Iscariote. ¿Eh? Se me va a tratar como, como Judas anda ya y esperaos a que os la.. no no que os caiga la espada de damocles sino a la lluvia de espadas que va a venir a partir de ahora aguántate los nachos todos ustedes aguantado todos los nachos todos ustedes cada vez que venga alguien con su físico con un poquito de inteligencia ¿eh? porque marlín no era inteligente ¿eh? Barlín no era inteligente, desde luego no era inteligente, no lo era. Pero resulta pasa y resulta que Natalia sí que es inteligente, es bastante, lo suficientemente inteligente como para saber dominar la situación. Cosa que ustedes desde luego no sabéis. ¿Cuántas veces hablé yo con ella mientras ustedes estabais ahí de chachara, eh, entre eh, con memes y tonterías? ¿Eh? ¿Cuántas? Ahora, como digo, vienen las reclamaciones a quien nos ayudó. Muy bien, muy, muy bien, muy bien. El manicomio no, no, no, no defrauda, eh, vamos, están todos para ir a López y Bor. Y como bien dice Natalia, a la que ya considero yo como si fuera una hermana, como si fuera una hermana pequeña, ¿eh? porque no tiene, más mal, no tiene malicia, tampoco tanta, no la tiene, por mucho que ustedes queráis decirlo, tampoco la tiene. No llega a esa maldad como tienen otros. ¿eh? Con Jiren, por ejemplo, ta, eh, Michael, tanto que te... ¿De verdad? ¿Te da miedo una chavala una muchacha, a fin de al cabo que está en México y a un chaval llamado Jiren ¿os da miedo? pues entonces, hijo no entiendo yo muy bien aquí de qué va la gente ni, qué va, ni de qué va la peña pero una cosa sí que voy a dejar bien clara ¿eh? ya pasó con Marlin avisé, nadie me hizo caso luego mirad lo que pasó ya avisé también con el, con, con el tema de Natalia. Digo, mira, eh, Natalia, ¿qué? no veis que, que os está troleando. Pero es que claro, como os hacía gracia, ¿no? Claro, os hacía gracia que os troleara Natalia, pues entonces bueno, venga, vamos. Hasta que os metisteis donde no os deberíais de haber metido. Nunca, nunca deberíais de haberos metido con Natalia. Pero erais tan listos, ¿verdad? Qué listos sois. Así sin Así os va y así os seguirá yendo. Porque esto no va a terminar aquí. Algún día vendrá otro o otra y os hará lo mismo. Porque siempre pecáis con las mismas tonterías, con las mismas estupideces, además. Es que es increíble. Y ya no habrá nadie, desde luego, yo no, para deciros, oye, mira, pasa esto, oye, mira, pasa esto. Porque de todas maneras a todas esas personas que, que van con esas buenas que, eh, intenciones, que sepa que el camino que va al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo he pecado en eso. He pecado. He pecado, Monseñor. Monseñor, he pecado. He hecho una cosa que no debería de haber hecho, que es intentar mediar entre dos partes para que no llegara la sangre al río. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gran deslealtad contra los plátanos, contra los Bastris, sobre todo contra los Bastris que están que los veo yo ahí muy... pues venga a ver cómo os va por ustedes mismo, y nos vemos ya por la tarde, ya con más tranquilidad, hablando de lo que de lo que a mí me gusta, de los videojuegos y este vídeo lo dejo para, para el que bien me quiere y me haga sufrir. Hasta la próxima, amigos.